Sí, este. Mañana viernes tendremos y Señales. En la sección de Entrevista con el director tendremos dos invitados, una persona de IPS Col Subsidio. En el marco de la campaña Sin Accesibilidad No Hay Derechos. El otro invitado tiene relación con la noticia que se dio en Noti y Señales y la Gobernación del Cauca. Miremos. Estaban dando, estaban dando el curso de lengua de señas. del departamento del Cauca. Estimados amigos. Esta noticia que se habló sobre la Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales de la Gobernación del Cauca. Hablaremos con un representante de esta oficina. Tendremos estos dos invitados el viernes a las 4 y media de la tarde a través del Facebook de FENASCOL o la señal en vivo de FENASCOL Digital. Ustedes pueden darnos sus comentarios, sus opiniones y estaremos recibiendo toda esta información. ¡Nos vemos mañana!